unidos hoy eh, con tanta centralidad que tiene la economía y obviamente tanta centralidad que le da esta situación a Sergio Massa como un cargador de economía eh, y con imágenes políticas muy fuertes la última ah. foto antes de... no, no, que te el plan. Plan. No, no con una mano sola no se hace, se hace. lo vas a tirar no, no no. esta situación muestra no, no uno es paradoxito contradictorio no. pone a Sergio Massa más cerca o más lejos de ser el candidato a presidente no sé si ahora